Bueno, vamos a ver entonces el primer lugar gratis para visitar en Asakusa. Aquí estamos en Asakusa. Aquí entonces hay un templo por allá que veremos en segundo lugar. Pero en primer lugar la oficina de turismo que está justo aquí. la oficina de turismo que está al lado de la estación de Asakusa. Bueno, se ve mucho Asakusa por su torre, está muy cerca. Entonces esta oficina de turismo es aquí que vamos a empezar para visitar y bueno, visitar, tener una linda vista de Asakusa. Ya llegamos al octavo piso del observatorio, con bueno, el mirador de Asakusa. Eh, bueno, esas puertas, nunca sé cómo abrirlas, siempre se abre una puerta así con el botón. Ople. Entonces, es muy gratis, es en la, la oficina de turismo y desde aquí pues, podemos ver un poquito la linda vista de Asakusa con la torre eh, Sky Tree, que es la más grande de Japón mide 600 metros y algo, y pico dos veces la torre Eiffel bueno, casi me veo más alta ah, sí, soy un poquito más alto y bueno, se ve también el río atrás, no me acuerdo cómo se llama y por ahí vemos los templos que están gratis que visitaremos también ahora estos templos muy gratis entonces aquí es el barrio Arzakusa es un barrio entonces muy tradicional eh, no es para nada un centro financiero con gente estresada, no Es muy, la verdad, suburbio con templos tradicionales Y si no hay mucha agitación, hay algunos comercios Y hoteles muy baratos Es la zona más barata creo para hoteles en Tokio generalmente Hay hoteles a, a veces a 50 euros, 40 euros eh, 40 euros por ahí, 30 euros por persona Así que no es tan caro al lado de otros barrios bastante caros bueno, como les decía, estamos en el templo Asakusa, que aquí está la puerta, apenas atrás. Vamos a ir a la entrada principal. Entonces hacen muchas cosas muy raritas. Bueno, raras porque es de la religión de ellos. Eh, vamos a empezar por una primera cosa rara. Es las velas, que son muy diferentes a las velas en Francia o en... bueno, en el mundo católico. Entonces son velas muy diferentes y llaman como que el humo hacia ellos, o sea que más tienen humo, como que mejores eh, Seguimos con ahora, agua bendita será, no sé, aquí tienen mucha agua raguita, aquí vemos el agua, como que la beben creo, o a veces se lavan las paticas con esto, no sé qué será esta agua, pero... Ay, me estoy intoxicando con el humo del puesto del que vimos de las velas. Y aquí está el templo de Asakusa. Bueno, aquí hay otra torre del templo. Y la parte principal, bueno, ya me has acerqué demasiado. Es esta parte donde vamos a entrar rápidamente en el templo de Asakusa, que es gratis totalmente. Y es grande, pero no tampoco es el templo de de lo mejor, de lo mejor, aunque chévere ver la religión de ellos y los recuerdos que se venden ahí adentro. Ya subí las escaleras. Aquí están los recuerdos que uno compra. Y vamos a ver la estatua principal que está por aquí. Ahí, si ¿sí la ven, todo el mundo dando platica, botando monedas. Si quieren, después las recogemos para tener platica. Pero no se puede porque están muy al fondo de estas cosas eh, Bueno, así que eso era el templo Asakusa uh, La torre la vuelvo a mostrar otra vez Aquí está la torre, no me acuerdo del nombre Y la entrada está aquí con muchísima gente para orar y creer en Dios Bueno, es que hay dos religiones en Japón el chintoísmo que viene de Japón que es más animista y politeísta y la otra religión es el budismo que viene de China, de, de otros países como Corea del Sur y el budismo es más con la cruz de Hitler, esta cruz que fue primero de la religión budista y entonces sí, son dos religiones, pero este es uno de los primeros templos budistas o sea que no es eh, chintoísta, sino budista. Y sí, entonces eso se llamaba más un templo. Mientras que los de chintoísmo es más un santuario. Y aquí están los, como que los deseos para desear, no sé, pero para mí, bueno, un deseo para mí, por ejemplo, ser una buena esposa. Entonces, eso era el video de Asakusa, eh, las cosas gratis de Tokio. Estamos en el Parque Bueno, donde aquí hay muchos templos gratis, vamos a ver uno, no los voy a mostrar todos, son como cuatro parques, eh, parques, me equivocé, templos gratis, cuatro templos gratis en este Parque Bueno, empezamos por el primero, bueno, aquí cosas para quemar, no sé qué será, parecen como velas, pero a velas asiáticas, ah, entonces aquí está el templo, es chiquito, voy a hablar un poco despacito, como la canción de Enrique Iglesias, bueno, creo que es el que canta despacito. ¿Quién sabe? Soy muy malo para la música. Pero vamos a ver que se de siempre esas grandes bolitas y obvio siempre unos recuerdos. Ah, una mujer está dándole duro. Aquí vemos las estatuas de este templo. Bueno, como siempre se puede comprar unos regalitos y ya no hay nada muy especial, la verdad comprar algunas cositas y ellos ponen como deseos dentro de estas urnas, creo que sí, urnas, unos deseos y cosas así. Entonces son siempre más o menos los mismos templos, por eso que no se parecen muchos, por eso que no voy a mostrar los cuatro, pero en este parque son como cuatro templos gratis para visitar si les gusta mucho la historia de Japón. Estoy en la Universidad de Tokio, que se puede visitar gratis, cerca todavía del Parque Bueno, bueno, no sé cómo se pronuncia, bueno. Eh, es una universidad, bueno, no sé si es pública o privada, no sé, búsquedas, pero igual se llama Universidad de Tokio. Y no sé cuántos estudiantes tendrá, pero chévere si unos vieron mangas con universidades. Y vemos que hay muchos, mucha zona verde, bueno, edificios. Son como el departamento aquí de arte y si sí, de arte era y de música entonces podemos ver que son universidad igual común y corriente con bueno, en algunas estatuas muy chistosas o más bien extrañas pero sí parece muy natural esta universidad y es chévere entonces para visitar gratis este lugar y ver unos estudiantes y ver sus creaciones aquí va a pasar una chica como de arte Vamos a ver que tiene como cosas un poco raras de material. Quién sabe qué habrá hecho. Ya, no más, no voy a mostrar más porque se volvió aburrido. Mejor ir por sí mismo, visitar los edificios. Y si uno le no da pena, pues hablar con los estudiantes y de pronto encontrar estudiantes que hablan español o inglés o lo que sea. Estamos en Shibuya, un barrio de Tokio donde hay muchísima gente, muchísimas tiendas y ya lo han visto, me imagino en las noticias, este camino peatonal para cruzar que está demasiado llenísimo. Entonces voy a darles un tip para ver esto desde una vista aérea para que la veamos un poquito mejor y sí mucho ruido y mucha gente bueno vamos a subir mejor para ver un poquito mejor esta calle bueno estoy cruzando sí. Nos encontramos delante de un perro muy famoso a Chico, no sé si alcanzan a verlo, no me voy a acercar tanto porque hay mucha gente, bueno, no porque de aquí de un poquito lejos, el perrito A Chico que vemos por aquí, que está en la película Siempre a tu lado, yo la he visto, he llorado la verdad, y pues muy chévere el perro, bueno, hay mucha cola, por eso no me voy a acercar, pero si sí, vean esta película Siempre a tu lado, que es una historia real de este perro, una quita, que iba a ver a su dueño a esta estación de tren, porque la estación, bueno, de metro, perdón, estaba aquí, eh, al lado, y en esta estación iba todos los días, el perro lo acompañaba hasta que murió el pobre profe, y el perro igual seguía yendo hasta esta estación para buscarlo. Entonces es sí, muy, muy buena película. Ahora, ¿qué más? Estamos delante del Tokyo Metropolitan Government. que vemos hasta aquí? Son 200 y pico de metros. Pero podemos ver el mirador desde los 202 metros. Eh, hay una chiquita tomando una foto tan chistosa. Bueno, entonces son 202 metros. Estamos como hay dos torres que podemos visitar: esta torre y esta torre. Están a 202 metros, pero obvio, la torre está un poquito más grande que el mirador. Entonces vamos a ver cómo se ve desde la vista, desde arriba de estas lindas torrecitas y totalmente gratis. Entonces es Tokio Metropolitan Government en el, en el barrio de Shinjuku, que es el centro administrativo de la ciudad. Bueno, nos vemos mejor arriba para visitar un poco más. Ya llegamos arriba de esta linda torre que es como la alcaldía de aquí y vemos una espectacular vista gratis obvio como les dije entonces miren la vista es maravillosa si vieron es bastante bonito a ver si alcanzo a mostrar por allá bueno no sé si lo veo dentro de la cámara Está la torre Eiffel de Tokio Bueno, igual la veremos en otro video Y Para allá al fondo Se ve una torre eh, La, ahí Es la torre más grande de Tokio que vimos en otro video Que mide 600 metros O sea, dos veces la torre Eiffel Y bueno, se puede ver todas las vistas Desde todas las ventanas Hay una donde está el Monf monte Fuji Que es la montaña más famosa de Tokio no obstante hoy, bueno no está tan feo pero vemos que hay un poco de, de nubes Bueno no se ve tanto por la luz Pero por culpa de las nubes no se puede ver el monte Fuji Pero bueno igual para visitar gratis es una muy buena, muy buena parte en Shinjuku Es grat totalmente gratis y es muy bacanísimo Hola cómo están en este día Nublado y lluvia. Bueno, se me olvidó el paraguas, pero los traje. Bueno, los lleve hasta este hermoso palacio, el Palacio Imperial de Tokio, que se ve en muchas películas. Eh, bueno, se ve un poco rara el agua, no sé. Ah, pues sí, son como petalas de flores en el, en el río. Pero sí se ve súper hermoso este puente. Bueno, vamos a subir para ver qué se ve desde arriba. No sé todavía qué vamos a ver. Pero ya, me encanta estar abajo Bueno, vamos a pasar por el puente Y una vez arriba Les muestro, si nunca van a ir a Japón Lo que se encuentra arriba Del Palacio Imperial De Tokio Bueno, me acaban de decir que está cerrada Esa entrada, se ve muy hermosa eh, No sé por qué, es que hablan mal inglés Entonces me dijeron Que nunca está abierto esta entrada Y entonces les muestro, bueno, solo subí Desde arriba como se ve Este lago que está abajo todavía se ve bien bonito bueno, vamos a intentar visitar otras partes de este palacio en Perel pero si sí, aquí me dijo el, el guardia que nunca está abierto Quién sabe si será verdad o si no habla bien Vamos a ver el hotel más barato que he visto en todo Tokio Bueno, debe haber más, obvio Y mejores, pero lo que encontré fue el Hotel Uchebe Muy, muy clarito Hotel Economy... Oh, casi lo tengo Hotel Economy ya. Que como vemos aquí los precios Les voy a decir más o menos rápidamente en voz oral eh, Entonces el barrio es Asakusa bueno, el hotel la verdad no es el mejor del mundo. Si quieren dormir en un bueno, pues dormir en un bueno. Pero este es para la gente que no tiene tanta plata. Como yo. Que no somos millonarios. Eh, vale, bueno, los precios son como... Bueno, veamos la foto rapidito. Los cuartos son pequeños. Muy pequeños. Entonces para dos personas vale más o menos... Eh, 25 dólares. 25 euros. Bueno, lo mismo. Por ahí. Y para tres o cuatro... No, tres personas vale si vienen entre amigos o mucha gente tres personas son 40 dólares y luego van precios como para muchas personas eh, para más de cuatro personas o sea, llegamos cinco vale como 80 euros para cinco personas lo que es muy barato entonces si, sí, es el hotel Oteya de Asakusa que es el hotel más barato que he conocido en esta misma calle hay otro hotel que vale más o menos eh, si no me equivoco vale más o menos el otro hotel por ahí 60 dólares para dos personas en la misma calle, lo que es entre comillas barato por ser Tokio. Entonces pondré la dirección si quieren en, el, en la descripción del video.